Qué maravilla de chuleta tenemos delante de nuestros ojos. Mirad qué infiltración de grasa y qué pinta tiene, qué colorcito. ¿Cuántas veces hemos tenido una chuleta de sidrería como esta y hemos dicho, bueno, pues lo hacemos a la plancha? A la plancha está buenísimo, a la plancha o a la brasa, pero hoy le vamos a dar un toquecillo especial. Tendremos nuestro aceite de oliva y sal gorda, sal marina, a poder ser, y luego lo que le vamos a dar de especial va a ser este toque de ajo, mantequilla, tomillo y romero. Nos va a quedar una carne aromatizada espectacular, nos vamos a la plancha, vamos a calentar nuestra sartén a una temperatura media alta, más bien alta, eh, tiene que estar más o menos a 200 grados de temperatura y vamos a poner nuestra chuleta, no hace falta aceite ni nada, se va a cocinar con su propia grasita y lo vamos a dejar aquí solamente sin echar sal ni nada durante 4 minutos. Después de los cuatro minutos, vamos a darle la vuelta a la tureta. ¡Wow! Y mirad, ¡Qué tostadito más bueno! Por este lado lo dejaremos tres minutos. Es el momento de salario. Vamos a echar una capa fina, no tengas miedo porque luego la vamos a retirar. De sal gorda marina. Pasados los tres minutos, vamos a retirar nuestras chuletas de la plancha para quitarle la sal. Tras retirar la sal vamos a volver por nuestras chuleta a la sartén y aquí es donde le vamos a dar el toque especial. Vamos a echar la mantequilla en un lado, el tomillo y el romero y tres ajos en láminas. Y vamos a ir regando con esta salsita, como esta chuleta. Y lo vamos a dejar el minutito que faltaba. Sacamos nuestras chuleta a una tabla y lo vamos a dejar reposar 5 minutos para que todos los jugos queden dentro. Y es momento de cortarlo, lo vamos a separar del hueso. Madre mía, es, es como mantequilla, o sea, se deshace. Y aquí vais a ver el corte que tiene esta carne. ¡Wow! ¡Exquisito! Vamos a hacer. Cortes de 2 centímetros, más o menos. Mirad qué locura. Este es el punto de la carne. Y lo vamos a presentar así, junto al hueso. Y aquí tenemos unos pimientos del piquillo vascos también. Para un plato perfecto, esta chuleta de vaca vieja y gorda de Chogitsu que os aproveche.